Hola qué tal gente, bienvenidos de vuelta al canal Hoy estamos en una tal vez una noticia que Dios ya me dejó impactado que fue Azazal Si no saben quién es Azazal busquen el nivel Bueno acá en la pantalla arriba a la derecha estarán viendo un nivel que se llama Said uh, Ba que lo creó el bueno lo creó un men y la canción es de Azazal. Entonces Azazal fue, es el que ha creado bastantes canciones, las de los, las de los gatos, las de ese miau, esas, esas canciones, esas las ha creado Azazal y a Azazal eh, le pasó algo muy trágico, ¿vale? Voy a leer lo que le pasó, ¿vale? Hola, mi amigo John también conocido como Azazal tuvo un acontecimiento muy trágico en su vida, toda su casa se quemó con su perro, tiene que quedarse con sus padres en una iglesia, pero la iglesia solo les permite quedarse una semana sin pagar su situación financiera tampoco es buena Estoy haciendo un recaudador de fondos para ayudarles a recuperar su vida mientras perdieron todo Si tienes al menos un dólar, por favor dona Ayudará a una tonelada Si usted no tiene la oportunidad de donar, por favor comparta esto y... bueno, Ya sabemos lo que le pasó a Zasal eh, Podemos ver que a Zasal se le quemó la casa junto con el perro Y ahora están viviendo en una iglesia Y la iglesia no les deja vivir otra semana sin que paguen Dios sea, Dios, o sea Yo les abajo en la descripción chicos eh, Les voy a dejar una página que la verdad Si no tienen para donar chicos Compártanlo en Facebook por favor eh, Esta página es para donar eh, Les voy diciendo que yo ya doné 5 dólares, eh, así que chicos eh, Ya saben, si, si no pueden donar Donen, o bueno, compártanlo en Facebook O donen tan siquiera un dólar chicos eh, La verdad es que esto es muy Muy trágico chicos, que le haya pasado Una, una cosa así A una persona tan grande como esa sal y es increíble, chicos. Quiero que toda la, la comunidad se entere de esto, chico. Así que compartan esto, chico. No sé por qué dije chico. Así que compartan esto, chicos, por favor, por favor. Compartan esto para que todos esto eh, se enteren de esto y puedan donar a Zazal que está pasando por un momento muy tráfico. Tráfico, ojo, trágico. Que me confunda acá. No sé por qué dijo tráfico. No sé por qué he dicho tráfico, en serio. Así que, bueno, chicos, ahí lo dejo, chicos. Ya saben, métanse a la página. Donen, por favor, chicos, donen. Eh, o si no compartan en Facebook, si no pueden donar. Así que, bueno chicos, los dejo aquí. Y nos vemos hasta la próxima, chicos. Adiós.